Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero enseñar cómo fabricarnos una, no sé ni cómo llamarle, la verdad que sé que tiene su nombre, pero son de esas mesitas o maderitas que lo hacen y a su vez le ponen de estas pinzas. Así, cuando tenemos que soldar algo, bueno, lo que hacemos es sostenemos con estas dos pinzas de cocodrilo y soldamos sin problemas que por ahí hay veces que por ahí necesita soldar algo junto así y por ahí necesita dos manos, en cambio con eso bueno, hace de, de dos manos por así decirlo y nos facilita poder soldar o, o lo que sea. En este caso lo que hice es conseguir de estas pinzas de cocodrilo chiquitas, fíjense son que les muestro una cinta aisladora. Pues se encuentra el tamaño más o menos que son entre todos. No muy chica, pero para los trabajos que yo voy a hacer me sirve bien. Y después lo que hago es conseguir un alambre de estos. Que es un alambre dulce. Un alambre blando. Y que arriba tiene un forro. Me vino el pelo porque la gracia era hacerlo así. O sea, más por lo estético que otra cosa, que no se vea el alambre. En este caso me vino el pelo este porque viene con un aislante arriba un plástico que está re bien yo lo que voy a hacer es cortar de ahí le voy a decir más o menos cuánto es cuánto cuánto puedo cortar como para tener una una referencia podemos hacer de, de 20 centímetros más o menos tenemos 20 acá cortamos esta Pero lo que quiero hacer es poner ¿sí? no sé si poner tres o 4 vamos a hacerlo con tres y después lo vamos a dejar otro pendiente por si algún momento necesito necesito otro bueno solo tengo ahí el toque y bueno ya corto el tercero el tema es el siguiente tenemos de estas gomitas acá que todo bien cerrada lo que hago es hacer morder algo en este caso esta el estornillador y ahí lo saco lo que vamos a hacer es fijarnos más o menos qué tamaño tiene el, el alambre como para hacer un pedacito un huequito nomás como para que pase lo que voy a hacer es cortar y ya queda Justito Ahora lo que quiero hacer es Pelar un toque de este cable Así Ponerlo Adentro Un poquito más Un poquito más Ahí hacemos aquí una U de esta manera y así acá, lo sacamos de este lo que hacemos es abrir un toque acá o que viene medio, medio cerradito viene ahí, ahí. Vamos, vamos a ver lo que vamos a hacer es abrir un toque más y la idea es ponerlo acá vamos a esperar un poquitito más y lo que hacemos es ponemos acá lo achicamos este bien bien lo ponemos ahí más o menos para que quede la gracia es ponerlo eso es apretarlo con una partecita que tenemos acá este es como para sostenerlo ahora, porque la, mi idea es soldarlo y lo agarramos más o menos Queda más o menos Queda más o menos ahí bien eso es lo que quiero es hice un huequito como para clavarlo ahí y luego soldarlo tengo este mini soplete voy a arrimar un toque más la cámara a ver ahí si se ve ahí Lo voy a hacer es calentar un toque Y meter el tamaño El tema es que se agarre bien Yo ahora lo que voy a hacer es Lo voy a llevar al agua para enfriarlo Ahí ya lo enfrié ¿eh? Fíjense cómo queda soldado A ver ahí, ahí qué perfecto Y con lo que sobra esta partecita, fíjese Lo que hago es se se rime un poco mal caucho, el, la goma, el cable del, del plástico ese y aprieta bien acá, esto acá y después bueno vuelvo a apretar otra vez acá y, y ahí tenemos otra pinza más Bien, así vamos a hacer con las, las dos siguientes Y les sigo mostrando el procedimiento Bien Acá ya tengo las tres pincitas hechas Vamos a echar un tapicito más atrás y, vamos a ir a Ahí. y bueno, el tema es el siguiente Traes con una madera Esto tenía este patito que no me servía es de algarrobo tema es apoyarlo para, o sea, para tener para moverlo de aquí para allá. Lo que quiero hacer ahora es lo siguiente: voy a agarrar esta partecita y voy a hacer un, unas curvas para luego poder agarrarlo con un tornillo. De algo así más o menos y después metemos un tornillito lo que vamos a hacer es meter acá a costado bien, ya tengo taladro ahora lo que quiero hacer es marcar más o menos uno por acá el otro por acá y el otro por acá más o menos Acá, acá y esta acá más o menos, así está bien ahí. A distancia lo que voy a hacer es hacer un hueco de los lados. Aquí tenemos uno. si le una recta en gruesa no mira el pelo entro bien como para si tener una buena guía vamos un poquitito más Unos bien como le dije anteriormente era este acá ¿eh? y esto lo metemos acá vamos a un el pelo el agujero justo tenemos uno ahí pues hacemos lo mismo con este dos, este un procedimiento. nuestro proyecto. Como dije anteriormente, bueno, ahí le voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos un cable y acá tenemos otro. Ahí lo que decía lo que por ahí. Necesitamos soldar algo así, por ejemplo. Y el tema es arreglarlo y ahí soldar tranquilo fíjense como queda que por bueno, cuesta cuando tenemos que que soldarlo de esta manera porque hoy ponemos acá y se calienta toda la superficie en cambio lo, lo que hacemos acá es no perdemos calor y calentamos bien el, el material a soldar así que bueno gente espero que les haya servido les haya gustado si fue así les invito a que se suscriban al canal que le den me gusta y que y que compartan el video esta gente hasta el próximo video.